Resumen de noticias del Instituto de Seguros de Jujuy. El Instituto de Seguros de Jujuy puso en marcha el ambicioso plan de modernización. Se presentó el nuevo sistema de órdenes online y un plan para mejorar el acceso a las prestaciones de la obra social estatal. Además, se dio a conocer cómo será el nuevo carnet con banda magnética que entrará en vigencia próximamente. El nuevo procedimiento se pondrá en marcha a partir del 1 de septiembre y se espera que se logre cubrir toda la capital jujeña hasta fin de año para luego avanzar en la transformación en el interior de la provincia.